¿Eres propenso a dejar tus deberes y hacer cosas que te divierten, pero te preocupa que no puedas conseguir tus objetivos o hacer tus deberes y te quedes estancado o aún peor? No te preocupes, aquí traigo la solución. Antes de empezar, déjame decirte que esto es algo totalmente natural que nos pasa a todos. Cuando estamos haciendo algo que no nos satisface al momento, instantáneamente nos ponemos a hacer aquello que nos brinda placer inmediato. Las distracciones se encuentran a cada momento y en cada lugar. Es por eso que la capacidad de concentración de las personas es cada vez menor. Estamos sometidos a estímulos constantes que nos hacen sentir inquietud y ansiedad sin identificar precisamente por qué. Y es así que también perdemos el rumbo de nuestra vida y el control de nuestras acciones sin siquiera darnos cuenta. Si te ha pasado esto, entonces tranquilo. Esto sucede porque nuestro cerebro está acostumbrado al placer instantáneo, ya sea ver las redes sociales, jugar videojuegos, comer comida chataza, etc. Pero cada vez que recibimos más, nuestro cerebro dejará de dar el mismo placer que al principio, y esto generará una adicción por más placer. Esto te volverá adicto Y si te separas de tu adicción Te generará una ansiedad por querer volverlo a hacer También te alejará más de tus objetivos Es por eso que hoy te voy a enseñar Cómo deshacernos de esas actividades inmundas Que no nos sirven de nada Y también te mostraré los beneficios Que trae un ayuno de dopamina Empecemos Primero, ¿qué beneficios tendré Si dejo la gratificación instantánea? Bueno, aquí te lo muestro En un experimento de Walter Mischel Se le ofreció a un niño Elegir entre comer un malvavisco O recibir dos malvaviscos Si esperaban por un periodo de tiempo Durante ese tiempo El investigador salió de la habitación durante unos 15 minutos y luego regresó. Recompensó con dos malvaviscos a los que se decidieron a comer el primer malvavisco que dejaron. En los estudios de seguimiento, los investigadores encontraron que los niños que podían esperar más tiempo para obtener las recompensas tendían a tener mejores resultados en la vida. Entonces, ¿cuál es la solución para dejar atrás nuestros impulsos y la gratificación instantánea? La solución es hacer un ayuno de dopamina. La dopamina es la causante del placer y la relajación. Pero la idea no es tener bajos niveles de dopamina, sino deshacernos de actividades que gastan nuestra buena dopamina esto se logra deshaciéndote de todas las cosas que te den un placer inmediato y en controlar cualquier comportamiento impulsivo. Esto implica reducir el uso de los dispositivos móviles u otros similares. También supone realizar otras actividades que no produzcan un placer inmediato. Esto hará que tu mente tenga una desintoxicación de gratificación instantánea y de esta manera, al retomar las actividades que sí nos aportan beneficios, Disfrutaremos más de ellas gracias a una secreción más regulada y armónica de este neurotransmisor. ¿Y qué podemos hacer durante el ayuno? Recuerda que debes hacer cosas que no te brinden satisfacción inmediata. Entre las actividades que puedes hacer es comer sano, leer un libro, hacer ejercicio, meditar, evitar la tecnología o hacer los trabajos que posponías. A medida que dejes de hacer las cosas que te satisfacen instantáneamente, Empezarás a tener más energía y motivación por hacer eso que sí te brinda beneficios reales Ya sea estudiar, el ejercicio o hacer esa tarea que era muy pesada para ti, etc. También lo que mejora los niveles de dopamina es no tratar de ponerte metas inalcanzables Sino ponerte metas con objetivos reales que sí se puedan cumplir Además también lo que ayuda a la buena dopamina es relacionarse con las personas de manera física Los hábitos de vida saludables tener un sueño estable y no consumir drogas que nos hagan dependientes, entre otros. Recuerda que hay que entrenar a nuestra mente para que sepa que la gratificación a largo plazo es lo que realmente nos brinda beneficios. Puede ser muy difícil al principio, pero debes recordar que te traerá muchos beneficios, entre los cuales está el mejoramiento de la productividad. Esto depende de cuántas distracciones eliminaste. También tendrás más prioridad a esas cosas que sí son importantes y si al final tu mente te gana entonces se empieza poco a poco a poco o puedes ayunar solo por un día o deshaciéndote cada día de una gratificación, ya sea abordar tus videojuegos o deshacerte de tus redes sociales. Recuerda que si de verdad quieres alcanzar tus objetivos, entonces no debes ponerte excusas al deshacerte de tus distracciones. Te sentirás mejor cuando cumplas tus objetivos y completes tus tareas. Pero, ¿cómo podemos hacer para dejar de hacer eso que nos da gratificación instantánea? Lo primero que debes hacer es ver qué actividades son placenteras y no aportan nada en tu vida. O que te alejan de tus objetivos Lo segundo es hablar en serio Dite a ti mismo, voy a eliminar las cosas que me perjudican y lo voy a hacer ahora Lo tercero es no estresarse Mucha gente cuando elimina algo que no le gusta hacer Como jugar videojuegos o las redes sociales se pone ansiosas Y su mente no piensa más que en querer volver a sus malos hábitos Esto es normal, para remediar esto debes meditar dejando tu mente en blanco O concentrarte en un objetivo y no dejar de pensar en él hasta el final de tu meditación y si tienes problemas con el alcohol o el cigarrillo, entonces busca ayuda profesional. Lo cuarto sería mantenerte concentrado en lo que haces y no dejar que otros pensamientos nublen tu mente. Lo quinto es mantenerte ocupado, ya sea poniéndote tareas por hacer a lo largo del día, mientras más variadas mejor. Esto generará un hábito y te será más fácil hacer las cosas. Prueba el ayuno de dopamina y verás cómo cambiará tu vida de ahora en adelante.